Pero Estamos con un juego de girafas que muchos lo conocen, que se trata de hacer cinco puntos. Y perdí un punto ¿De qué se ríen? Ok Voy perdiendo 0 a 1 A 1 a 0 ¡No! Perdí de nuevo Es cierto, perdiendo, faltan dos puntos para ganar. Uy, casi doy. Yo soy un gorrito rosa y el con, este con la Vinchelban. Este juego se llama Giraffe Volleyball Championship 2006, aunque estamos en 2018. ¡Eh! Hace un año que no subo un video. Así que miren esta técnica. <risa> bueno, si es que puedo les... Voy bueno, a Si es que puedo les voy a dejar el link. Así que... No se molesten. Ya se la pelota. Hago la caminata lunar Michael Jackson Ah, oh, no, no Miren esto Caminata lunar Agüita, agüita, agüita, agüita sí. Si me hacen un punto voy a perder Así que Lo más probable es que gane bueno, no sé, se le cayó a la jirafa de Rabin. Se va muy lejos. Miren cómo estoy. Me estoy girando. Miren cómo se mueve la patita del centro. Se va a la camina lunar, de nuevo. Michael Jackson. No. No, Uh, 3 4, 3 4, 3 4. La cabecita camina terminal. Ah, por cierto, este es el primer video del año del malito año no no sí casi pierdo casi se me cae bien no sé cu hasta cuánto haré pero pero veremos Tal vez si logro ganar 5, ahí y pararé. Así que, bien, voy ganando. Camino a terminar hacia adelante. <ríe> El camino a terminar hacia adelante. A ver. Bien, hacia adelante. El paso de Michael Jackson. ¡Sí! Bien, vamos a hacer esto. Tengo una técnica que es esta: ponerle entre la cabeza. Ahí está, ahí estoy. Está. Bien, 2 a 0. Como en el mundial se decía. Justo que en este año es el mundial. Ahora estamos con el mundial de jirafa jugando al. Voleibol. Voleibol, oh, 3 a 0. Les digo que las primeras tres veces que jugué por primera vez Perdí 5 a 0 Creo Pero sí perdí 5 Nunca se me cae Cambié en terminar Uh, se me cayó 4 a 0 Nunca había hecho 5 a 0 Así que, trataré de hacerla Uy, empieza Me toca ir Oh, 5 a 0 Bien, 2 ganadas, faltan 3 Fantástica jirafa gana. Un palito. Bien. ¡Uh! ¿Qué tengo? Una máscara de escarabajo. Una máscara de escarabajo, tío. No, que se me Las piernas de fideos para las jirafas. Creo que las jirafas deberían ser así. O... O así. Pero son como... Así son... Ya que los huesos son muy largos. ¿Qué? Mire como baila la jirafa de la CPU. Bien. No, no. Caminata lunar. El payo lunar. <ríe> Dos así como baila eh, te voy a quedar como Messi consecuencias bien otra vez cancelado ah la pelota voy a atravesar la pared creo que esto no en las pared pero Pueden notar está un poco más gris. No, bien, por suerte atraviesa la pared. Tu batalla más igualada, a la red? Ni que fuera, pero A cero, vamos 3 no, no. a 1. Me ganó 3 a 1. Bueno, no, 3 a 1 voy yo. 3 tres. Ah, tres yo voy y 1 va a él. ¿Para qué me apresuré? Ahora vamos a ser esos a dos. Dos más y ya le ganó. Espera. ¿Cuántos voy ganando Ah, creo que dos Sí, dos Faltan tres Casi se le cae Pim, pim, pim Alguna vez jugaré con otro jugador Pero ahora voy solo Sí, cuatro, dos Caminate a lunar Caminata lunar Pum, pum, pum Pum, pum, pum, pum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 Bien, faltan dos todavía para ganar. Ya voy por la tercera, no, sí, voy por la tercera, faltan dos. Son cinco partidas. Girafita, jirafita. El paso lunar. Sí. ¿Cómo se llamará esta jirafa? Creo que necesito un nombre. Le voy a poner nombre. Ultra distinto. Nada. No, Felipe. Bartolo. Le voy a poner Bartolo. Bartolo, Bartolo. Bueno, qué feo nombre, pero no importa. ¿Eh? Bartolo, Bartolo. Él es Bartolo, la jirafa. Aunque es femenino. Bueno, Bartola. Un jirafo. Bien, cabeceando. con las pan no, no, no. dale apurate otra vez 3 a 0 y ya vamos tardando bueno quedan dos más partidas así que miren ahí la patita espera que se la bien espera. no me deja mostrar lo que quiero mostrar No, ah, miren la patita que está ahí. ¿Ves? Se mueve como un palito. Acelerador, mira. ¿Ven? La pierna. Si se ve lento el video, no se preocupen. Genial, sos un genio. Pude haber ganado, pero no aproveché la oportunidad vamos a ganar. Sí, gané faltan, falta una. No, pero faltan dos. Esta es la tercera falta Bueno, esta es la cuarta Falta una Voy a hacer esto Ir a Fútbol y para un cambio ayer 2016 Bien, voy a continuar con mi racha, aunque haya reiniciado, ya que no se pone. Bien. Bien, bien, bien. Caminata lunar. un con, con lunar adelante. No. Uno a uno, uno a uno. Cañón. ¡No! Cañón. El cañón Garlic. Garlic Junior. Garlic. es Garlic. Bien, dos a uno, dos a uno. bien vamos allá bien yo puedo yo puedo 3 uh, a 1 joder 3 a 1 joder Número 41, el número más probado de todos. Camina un, un arco hacia adelante. No me está adelante. Hacia adelante. Dámela. Que me aburro. Todo seguro. La pierna de Dios. Falta un puto, falta un puto. Vamos, vamos, vamos, vamos. vamos. Sí. Y falta una partida y ya terminamos. Así que, Marvelous Giraffe Williams. ¿Qué es Marvelous? Genial. Tendré que hacer esto otra vez. Y bien, esta es la última Última partida y ya voy a, voy a ganar 5 a 0. Voy a intentar ganar 5 a 0 para ver qué pasa. O Según esto, soy más legítimo. ¿sí? Pueden ver que hago un poco lagado pero no 39 FPS, 40 Ya la cabeza, la cabecita, la cabecita, la cabecita, pongo no señalar. Mira, si mantengo la cola para arriba, rebota. Pero si yo dejo de mantener eh, la flecha. ganando por gran cantidad así que no importa eso es 5-0 así que vamos a ganar vamos a ganar bien ahora vamos a tratar de hacer lo mejor posible para ganar qué me atravesó el cuello me atravesó el cuello bueno no importa bien vamos a hacer algo lo que hacemos siempre Esto. oh yeah Bien, bueno, si les gustó, comenten y suscríbanse, y si quieren descargar el juego, les dejo el link. Así que, nos vemos, hasta el próximo video. Chau chiii.